Para qué hacer corajes, perdono y sigo adelante, con o sin acompañante, solo vámonos de viaje, adiós. Vámonos de viaje, conocí un acompañante Para qué hacer corajes, perdón sigo adelante Solo quiero recostarme, hoy quiero recuperarme Todo esto terminará bien, dejaré de preocuparme A donde vayas procura dejar tu sello A veces lo que ves solo aparenta ser Algunos dicen que quieren verte bien, pero no mejor que ellos esa llama siempre brilla en blanco y negro a color Porque la vida es sencilla y los problemas le dan sabor Sé que todo va a ir mejor Vas a caer, aunque no pareciera, lo debes hacer De alguna manera ya debes saber, que el tiempo no te espera de allá afuera y mira lo que eres con orgullo Es normal que caigas porque todo el mundo tiene fallos Y me incluyo el detalle, es no ceder, nunca te calles Y hay murmullos que hablen ellos, no te rayes y pelea por lo tuyo Tu mente es libre, no justifiques a quien te hace mal Olvídalo y sigue, cada quien recibe lo que da tu mente vives, no necesitas alas para sentirte en libertad Por eso tú solo escribe, quédate con la frase que sientas que te diga la verdad Y si yo estaría orgulloso de todo lo que hoy soy Tengo recuerdos de cassette y grabación Cantando y preguntando cómo pueden meter en ese rectángulo Cada instrumento con la voz Y seguro preguntas que a dónde voy Y si preguntas solo busca información Al entender la magia sincronizarás tu trabajo con tu pasión El control Y si tú puedes ser Todo lo que quieras te vas a creer Aunque no pareciera lo debes hacer De alguna manera ya debes saber Que el tiempo no te espera ve allá afuera y mira lo que eres con orgullo Es normal que caigas porque todo el mundo tiene fallos Y me incluyo el detalle es No se ve, nunca te calles Y hay murmullos que hablen ellos No te rayes y pelea por lo tuyo